Manuela Sáenz, nace en Quito en 1797, muere en Paita, Perú, el 23 de 11 de 1856. Amante de Simón Bolívar, fue reconocida por él mismo como Libertadora del Libertador. Fueron sus padres Simón Sáenz, Vergara Español y María Joaquina Aispuru, ecuatoriana. Su infancia transcurrió en Quito, donde rápidamente se hicieron sentir los ideales de los movimientos independentistas organizándose grupos revolucionarios. En tal sentido Manuela y su madre se identificaron con la gesta emancipadora, no así su padre quien permaneció fiel a la corona española, por lo que fue hecho preso de estallar dicho movimiento, aunque posteriormente Recuperó su libertad al ser sofocado en 1810. Debido a su apoyo del proceso de independencia americano, Manuela fue internada en el convento de Santa Catalina, donde aprendió a leer, escribir y rezar. Según una leyenda que circuló por mucho tiempo, siendo muy joven fue tratada del convento por un oficial de nombre Justo de Ullar, lo cual no obstante ha sido desmentido por la historiografía. En 1817, contrajo matrimonio con Jaime Torne, comerciante inglés, rico y mucho mayor que ella, trasladándose con él a vivir a Lima, Perú, entre 1819 y 1820. A pesar de este, un país donde el sentimiento independentista no se había manifestado, en poco tiempo el prestigio de Simón Bolívar y su triunfo en la liberación de la Nueva Granada, 1819, les gana entusiasmados adeptos a su causa, entre ellos, Manuela Sáenz, quien se convierte en miembro activo de la conspiración contra el virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa, 1820, y que al declararse la independencia del Perú, 1821, se confiesa admiradora de José de San Martín. Los servicios de Manuela a la causa de la emancipación fueron reconocidos al otorgárselo en 1922, con decoración llamada caballeresa del sol consistente en una banda blanca encarnada con una pequeña bola de oro y una medalla cuya inscripción decía al patriotismo de las más sensibles luego de separarse de su marido en 1822 viaja a quito acompañada de su padre para visitar a su madre conociendo en este lugar a bolívar cuando éste hizo su entrada triunfal a dicha ciudad el 16 de junio de 1822. En Quito surgió un estrecho vínculo eh, afectivo entre Bolívar y Manuela, derivado de sus conversaciones y coincidencias acerca de la campaña libertadora. Ella no solo concibe idealmente la independencia latinoamericana, sino que toma parte activa en la guerra, monta caballo, Maneja las armas, es capaz de sofocar un montín en la paz de Quito. En 1823 Bolívar parte al Perú donde se le une semanas más tarde Manuelita, quien lo acompaña durante la campaña libertadora de Chica Nación, permaneciendo en su cuartel general algunas veces o en Lima y en Trujillo en otras ocasiones. De los momentos en que estuvieron alejados se han conservado algunas de las cartas de amor que el libertador le escribió expresándole cuánto la extrañaba tal como la siguiente epístola del 20 de abril de 1825 en la que le dice Mi bella y buena Manuela, cada momento estoy pensando en ti y en el destino que te ha tocado. Yo veo que nada en el mundo puede unirnos bajo los auspicios de la inocencia y el honor. Lo veo bien y dijimos que tan horrible situación por ti, porque te debes de conciliar con quien no amabas y yo porque debo separarme de quien idolatro. Si te idolatro hoy más que nunca jamás. Al arrancarme de tu amor y de tu posesión se me ha multiplicado el sentimiento de todos los encantos de tu alma y de tu corazón divino, de ese corazón sin modelo. Durante los primeros meses de 1825 hasta abril y luego, cuando Bolívar regresa al Alto Perú, Bolivia, a partir de febrero de 1826, te en él en el Palacio de la Magdalena, cerca de Lima. Cuando Bolívar sale al Perú, en septiembre de 1826, Manuela permanece en Lima, donde persiste en la defensa del ideario bolivariano y después de la reacción contra el Libertador, en enero de 1827 lo que es apresada por los adversarios de Bolívar y enviada al destierro en 1827, dirigiéndose a Quito y luego a Bogotá, donde se establece en 1828. Al enterarse a Bolívar de que la situación de Manolita la llamaba a su lado y viven en la residencia que hoy es llamada Quinta de Bolívar. Para ese tiempo se hacen manifiestas las intrigas contra la autoridad de Bolívar que llevan a Pedro Carujo, entre otros. El 25 de septiembre de 1828 a intentar asesinarlo, conspiración fallida gracias a la rapidez con que Manuela hizo huir a Bolívar por una ventana del Palacio de Gobierno. Es a partir de ese acontecimiento que se le llama Libertadora del Libertador, calificativo que le dio el propósito propio Bolívar. En 1830, encontrándose en Guaduas, Colombia, se entera de la muerte de Bolivia, por lo que se traslada a inmediato a Bogotá, donde manifiesta públicamente de palabras y por la imprenta de su adhesión a los ideales del Libertador. Perseguida por el gobierno que sucedió en abril de 1831 al general Rafael Urdaneta, en Bogotá, finalmente es expulsada por las conspiradora. Encontrándose en Kiston, Jamaica, donde pasa un año, escribe al general Juan José Flores, entonces presidente del Ecuador, quien le envía un salvoconducto y así intenta regresar a su país. Pero en Guaranda, Ecuador, en octubre de 1835, es informada que no puede entrar a Quito, pues sus credenciales no son válidas al perder Flores el poder. Asimismo, sus bienes fueron confiscados en Colombia. Ante estas circunstancias se instala en Paita, al norte de Perú, donde por necesidad económica abre un comercio relacionado con la producción de tabacos. En 1847 su marido es asesinado en Pativilca. Durante esta última etapa de su vida fue visitada en el puerto de Paita por personajes tales como Hernán Melville, autor de Movidic, Simón Rodríguez y Giuseppe Garibaldi, patriota italiano. En 1856 contra enfermedad que acaba con su vida, su cadáver fue incinerado a fin de evitar contagio en la población, lo que mismo que sus pertenencias, entre ellas gran parte de la correspondencia de Bolívar para ella que guardaba celosamente. En agosto de 1988 fue localizado el lugar donde se encontraban los restos de Manuela Sáenz en el cementerio de aquella población. La identificación fue posible gracias a que se encontró la réplica de la cruz que siempre portaba la cual la identificaba como la compañera del libertador.